Bueno, pues vamos empezando, que ya estamos live. Buenos días a todos, gracias por estar aquí en el evento conjunto de Microsoft y Plain Concept. y pues, pues gracias a todos los que estáis asistiendo y gracias a los ponentes de lujo que tenemos hoy aquí, que, es, que tenemos a Juanjo Carmena, Ignacio Melero, Luis Ruiz Pavón, Una Zorrilla y bueno, yo que comentaré algo por ahí también de fondo. Así que hoy queremos daros una pequeña introducción a vuestros primeros pasos con Github os enseñaremos unas cuantas demos que después os podéis bajar los repositorios y demás y para empezarlo primero pues eh, tenemos a dos expertos en mundo Github que son Ignacio Morero y Juanjo Carmena que nos van a hablar un poco de cuáles son las versiones distintas que tenemos de Github qué es lo que tenemos en cada una de ellas para que sepáis un poco pues de, dentro de los sabores que tenemos de Github con cuál podéis empezar y con cuál podéis trabajar en vuestras organizaciones. Así que sin más, Juanjo, Ignacio, os cedo la palabra y la pantalla. Muchas gracias. Estoy estoy compartiendo, creo que se me escucha bien. Eh, buenas, buenos días a todos, buenas tardes para el que lo oiga grabado, buenas noches para el que lo oiga eh, más tarde. Eh, soy Juanjo Carmena, soy el eh, desde hace unas pocas semanas el Enterprise Solutions Sales Manager en GitHub, llevando la relación con Microsoft en, en todo EMEA y me acompaña Ignacio Melero que es, eh, trabaja como, como especialista en, en, en el mundo de desarrollo de aplicaciones en, en grandes clientes aquí en, en Microsoft. Entonces, cuando, cuando uno piensa en el mundo de, de desarrollo, eh, para nosotros está muy claro que los desarrolladores están en el corazón de la innovación. Es muy divertido que está toda la gente de negocio hablando de transformación digital y... Eh, hoy había, he visto un, un tuit antes de una persona de Plain Concepts hablando de alguien que estaba hablando de, de transformación digital y no mencionaba a los desarrolladores. Y está mal. Los, la transformación digital es lo que ha pasado con los desarrolladores. Y de hecho, desde, desde GitHub eh, tenemos la, el honor y la suerte de que eh, es la mayor plataforma para desarrolladores que hay en, en la Tierra y es... 40, creo que ya hemos llegado a 50 millones de desarrolladores que están utilizando la plataforma todos los días eh, y esto se utiliza en gran medida para todo lo que es el, el mundo de open source eh, y empezó aquí realmente cuando, cuando el, las necesidades funcionales que tenía la gente que estaba desarrollando en entorno open source de poder crear código juntos aunque no se conocieran, aunque estuvieran desconectados eh, generó una serie de workflows, una serie de Capacidades, una serie de modelos de trabajo que permitieron eh, hacer despegar toda una industria y que ahora se están extendiendo a empresas de, y organizaciones de todo tipo. ¿no? En particular, muchas de las empresas famosas de Internet que están eh, disrumpiendo todo y también muchas de las empresas globales eh, de, de un mundo eh, tradicionalmente de enterprise. Para nosotros, todo empezó con la colaboración. Y es muy importante el, el, la idea del uh, el ideation to, to code, ¿no? Cómo, cómo se trabaja en equipo y cómo se rompen barreras y cómo se llega a un mundo abierto en el que se llega a escribir el mejor código posible. Pero también estamos hablando, y es una, son, son dos temas en los que nos estamos metiendo cada día más, en lo que es, eh, y esto sería posiblemente lo que es eh, GitHub.com, lo que todo el mundo conoce, y posiblemente eh, si estás en una compañía GitHub Enterprise, y por otro lado, vemos todo el tema de DevOps, todo el tema de CICD, todo lo que es eh, Code to Cloud, cómo, cómo hacer los despliegues de forma automatizada, de forma integrada, que es el otro de los grandes eh, puntos de valor que este, este mundillo ha, ha descubierto. Y finalmente, todo el tema de seguridad. Seguridad que, bueno, ya estaréis viendo los que utilicéis GitHub todos los días, como tenemos eh, sistemas, el robot que nos está, digamos, levantando pull request cuando tenemos una dependencia que no, que no está bien pero además con Advanced Security podemos llegar a una gran compañía y digamos, analizar todo el software de esa gran compañía buscando vulnerabilidades. Cuando hablamos de colaboración, para nosotros es muy importante el mundo de Inner Source. Vemos que el mundo de eh, Open Source ha generado estas prácticas, estas, estas metodologías y vemos que grandes organizaciones, medianas y grandes organizaciones, y esto requiere normalmente GitHub Enterprise para poder gestionar toda la integración dentro del dentro del router de la compañía, dentro del intranet de la compañía, eh, estamos viendo eh, situaciones como estas que están mencionadas en la, en la slide, en el que un banco de repente eh, reduce de forma dramática el tiempo de, de colaboración entre, entre los diferentes departamentos y cómo la eh, velocidad y la facilidad para desarrollar software en equipo se incrementa mucho. InnerSource es uno de los principales, eh, motivos, uno de los principales motivos por los que la gente pasa de GitHub.com a GitHub Enterprise y despliega eh, versiones e instancias de GitHub que están dentro de la organización. El tema de Code to Cloud um, para nosotros está básicamente basado en, en, en GitHub Actions, pero también tenemos, por supuesto, 100% abierto para integración con todas las demás herramientas que existen en el mercado de cada una de las diferentes eh, partes del proceso. Eh, pues me ocurren cosas como Jenkins o cosas como Chef, Puppet, Todas las diferentes herramientas que la gente está utilizando en el mercado, por supuesto, van a, tener, siguiendo, van a seguir teniendo el 100% de soporte desde GitHub para poder seguir eh, siendo una parte importante del ciclo de desarrollo, vuestro ciclo de desarrollo en el día a día. Y, por supuesto, cuando hablamos de cloud, eh, bueno, eh, el nivel de integración con Azure, por supuesto, va a ser muy alto, pero siempre va a ser eh, abierto a la... Una solución cloud que cada uno de vosotros como desarrolladores queráis implementar y esto es para nosotros estratégico a largo plazo. Eh, y es vez el mundo, la plataforma donde nació Open Source y va a seguir siendo la plataforma más abierta del mercado eh, cuando, cuando vayan pasando las diferentes versiones y los diferentes, eh, diferentes releases de, de servicio y de producto que vamos a ir sacando. Y luego finalmente como mencionaba, el tema de seguridad. El, el tema es cómo somos capaces de eh, no solo trabajar en, en la comunidad y ayudar a la comunidad a descubrir las vulnerabilidades, a descubrir las vulnerabilidades tanto en las dependencias que estamos utilizando como en nuestro propio código sino además utilizar esto de una forma muy sofisticada para que las grandes organizaciones puedan eh, digamos llegar a una situación en la que nosotros llamamos Secure by Design, es decir, que, que se, de, de, de broma el otro día en una reunión hablábamos eh, que es como tener en cada programador tuviera un programador experto en seguridad sentado al lado, revisando el código y mirando las capacidades para lo que estamos escribiendo para ver hasta qué punto esto eh, nos ayuda o no nos ayuda a tener un entorno que sea seguro por, por diseño y que todas las políticas de seguridad se estén cumpliendo en todo momento. Entonces, eh, cuando hemos hablado, hemos hablado de estas tres eh, digamos grandes pilares de lo que es la funcionalidad y tenemos estas tres grandes versiones, estas tres versiones que están disponibles Hoy en día, la versión eh, gratuito eh, para equipos y para desarrolladores eh, que podéis utilizar todos en, en GitHub.com, que es gratuito, que va a seguir siendo gratuito y que, y que además eh, va incorporando las diferentes opciones adicionales. Por ejemplo, ahora mismo eh, incluye 2000 minutos de lo que es Actions, de GitHub Actions, cada mes sin ningún coste para los repositorios públicos. Por tanto, a día de hoy se puede poner en marcha ya la cadena de CI-CD, podéis ponerla con vuestro código open source y hacer los despliegues directamente desde aquí. Igual que tenéis un cierto nivel de, de, de almacenamiento para que packages para poder guardar vuestros, vuestros eh, artefactos directamente en, en, el, en, el, en, el, en, el, en la versión gratuita. Cuando ya queréis un uso más avanzado para, para trabajar con equipos, eh, tiene un determinado coste y cuando entramos en el mercado enterprise, pues tiene un coste diferente y veis lo que son las principales eh, diferencias ¿no? en, en lo que es la, la funcionalidad. En particular Enterprise eh, tiene toda la parte de Sigmo sign-on que nos permite que una compañía utilice eh, GitHub como propio y por supuesto, eh, puesto que hay un, una cantidad de dinero adicional, pues nos podemos permitir poner recursos adicionales en lo que son actions y en lo que es GitHub packages para poder hacer un despliegue eh, mucho más sencillo sin que sea un coste adicional por encima de estos, de estos dólares exclusivos, usuario por mes, pero por supuesto además pagando se puede ampliar el número de actions, el número de, de store y el almacenamiento de packages que se pueden utilizar. Entonces tenemos algunas de las empresas más grandes con decenas de miles de desarrolladores que tienen eh, su propia versión, digamos su versión internalizada de, de GitHub Enterprise que permite que los desarrolladores de esas empresas colaboren entre ellos, eh, igual que el mundo de open source colabora en eh, github.com. Sin más, me gustaría dar la palabra a Nacho. Muchas gracias, eh, Juanjo. Eh, antes ya, ya me ha presentado él, pero bueno, por, me presento de nuevo. Soy Ignacio Melero, soy especialista en desarrollo de aplicaciones en, en Azure para, para Microsoft. Solo destacar de la, de la slide que os presentaba ahora Juanjo, de las distintas versiones, veíamos ahí toda la parte de, bueno, de los precios orientativos. Destacar que la, desde la adquisición de de, de github por parte de microsoft eh, github enterprise digamos que se puede contratar a través de un enterprise agreement de, de microsoft directamente vale para lo que sería la parte de contratación se, se realiza a través de microsoft y por lo tanto ahí pues en, en función de, de del tipo de acuerdo que se tiene con, con microsoft pues se pueden obtener unos precios u, u otros de la versión pero sí que era muy destacable lo que lo que comentaba juanjo sobre todo el sam single sign on de toda la parte de minutos adicionales que nos dan en Actions, de que vamos a tener un diferente tipo de soporte, auditorías avanzadas, etc. Eh, hablando un poco de, de lo que comentaba Juanjo, destacar que GitHub, desde que fue adquirido por Microsoft hace dos años, digamos, ha evolucionado mucho como, como plataforma de desarrollo. Seguro que todos vosotros... Eh, habéis trabajado una vez con, con GitHub, lo recordáis, como ese repositorio eh, de código donde nos encontrábamos con todos los proyectos open source de, del mundo ¿no? prácticamente. Eh, pero desde que Microsoft lo, lo adquirió hace dos años, que no fue únicamente por el hecho de que Satya, aparte de su faceta bondadosa, no fue solo por repartir 7,5 billones de, de dólares que costó la compañía, sino que, que había algo más detrás ¿vale? y era para retroalimentarse mutuamente tanto, tanto Microsoft como, como GitHub. Antes mencionaba Juanjo, que efectivamente cuenta ya con más de 50 millones de, de usuarios en la plataforma de GitHub. Microsoft lo que quería con, con GitHub es poder llegar a nuevas audiencias en el mundo de, del desarrollo y a la vez habilitar a GitHub llegar a un segmento más enterprise, vale, para que las empresas empezasen a utilizar eh, la plataforma de GitHub. Y en su colaboración conjunta lo que se ha llegado es a, a que GitHub haya evolucionado como plataforma y a día de hoy cuente con muchísimas nuevas soluciones como GitHub Actions, que mencionaba Juanjo, para toda la parte de, de CICD, GitHub Packages para toda la parte de gestión de, de artefactos, en fin, lo que, lo que se ha ido convirtiendo es en una suite de DevOps completa y ha pasado de ser el repositorio digamos, más conocido por, por todos a ser incluso eh, una, una suite que nos va a permitir ejecutar todas nuestras tareas de, de DevOps directamente desde, desde la plataforma de, de GitHub. Si me pasas, Juanjo, a la siguiente slide, vemos que... Ahí está... Vemos que GitHub eh, evidentemente nos vamos a poder integrar con todo lo que es el mundo de Azure y con y con Visual Studio. ¿vale? Eh, como sabéis, GitHub es una plataforma... Absolutamente abierta, totalmente flexible, nos enseñaba antes Juanjo que vamos a poder eh, desplegar en cualquier proveedor cloud, vamos a poder integrarnos con otro tipo de, de herramientas de desarrollo de integración continua como puede ser Jenkins, vamos a poder integrarnos con herramientas de planificación como puede ser Gira. Eh, al final es una herramienta totalmente agnóstica y, y, y hiperflexible, pero evidentemente en conjunción con, con Azure y Visual Studio pues nos puede dar las capacidades ya eh, completas. Para tener una herramienta pura de, de DevOps y además cubrir todo el ciclo de vida de, de despliegue de nuestras aplicaciones a, a la nube, ¿vale? En este caso con, con Azure y con, con Visual Studio. Nos comentan por ahí, chicos de plane que no se ven las slides. Y que están viendo a Juanjo. Yo sé que las veo. Yo también las veo. pero Yo también las veo. Son sí, Yo las veo, pero como nosotros estamos viendo la vista de productor. Eh... Quizás Amaya, si puedes cambiarlo ahora, creo que sí se debe ver. Sí. Pues no sé si en algún momento igual nos han visto, porque yo ese rojo señalando a Juanjo lo he visto todo el rato. <risa> vale, si alguien nos puede confirmar ahora que sí que se ve, por favor. ¿Alguien por... de los asistentes? Que nosotros no vemos exactamente lo mismo. Pues efectivamente nos estaban diciendo, ahí, no se ven las slides, pero nos lo, han, nos lo acababan de decir. O sea que yo creo que antes sí que se estaban viendo bien. Vale, ahora se, sí que se ve bien, ahora sí. sí. Vale, perfecto. Ok, pues bueno, disculpad para los que no hayáis podido ver algunas de las slides, pero más o menos yo creo que las explicaciones os habéis hecho idea, aunque luego como os compartiremos todo, pues lo tendréis. Eh, lo que iba comentando que, que GitHub en, en, en unión con, con Azure y con Visual Studio, pues nos da la, la herramienta completa de de devops vale para gestionar el ciclo de vida de desarrollo de nuestras aplicaciones y acabar haciendo un despliegue eh, en la nube de la manera más, más sencilla posible y de la manera más traqueada posible ¿no? entonces ahí a la derecha vemos un poco lo que sería el, el típico ciclo de vida ¿no? que contempla un poco todas las áreas de, de devops tendríamos desde la parte de la planificación donde entra donde en entra juego todo lo que sería la, la colaboración entre nuestros equipos de desarrollo después tendríamos lo que es el puro desarrollo ¿no? del del aplicativo del código eh, pasando por la fase de despliegue donde entraremos en, en, en CI y CD y por último pues todo lo que es la parte de mejora continua a través de la, de la operativa y la, y la monitorización. Entonces veremos que con las diferentes piezas tanto de Visual Studio como, como de Azure y con todo lo que trae la, la suite de GitHub pues podemos completar esa foto de DevOps para tener dentro de nuestra compañía garantizada todo el todo el ciclo de vida basado en las mejores prácticas de de DevOps. Entonces, eh, Juanjo, si me pasas a la siguiente slide, aquí. Vamos a ver, bueno, esto es un poco lo que, lo que os comentaba. Ahora, ahora iremos a otro donde llevamos toda, toda la foto, pero básicamente, seguro que muchos de vosotros trabajáis o conocéis eh, eh, Visual Studio, pues lo que nos va a permitir es eh, desarrollar prácticamente desde, desde, donde no, desde donde queramos. Además, tiene una serie de capacidades que se llama. Visual Studio Code Spaces que nos permite trabajar desde, desde un, digamos, un repositorio, en el, digo, desde un ID, desde el propio navegador para que no tengamos que depender de nuestro dispositivo local. Ese, esa herramienta está pasando a, a ser GitHub Code Spaces que está en beta. Eh, y nos permite desarrollar desde nuestro propio navegador, estar en nuestro repositorio de GitHub, crear un entorno de desarrollo, que se nos abra un Visual Studio igual, igual, igual que un Visual Studio Code, y ponernos a trabajar directamente desde allí, independientemente de la de, de que nos tengamos que conectar vía VPN a un repositorio de nuestra empresa, de que nos tengamos que, que olvidar de si mi dispositivo local tiene las herramientas adecuadas para trabajar o no. Podemos crearnos un entorno de desarrollo e instalar lo que necesitemos. Y, y trabajar directamente desde, desde el navegador web. Por lo tanto, todo lo que se está potenciando es que es que el trabajo remoto sea cada vez lo más lo más fácil posible. Después, como herramientas de colaboración, tendremos la, las propias herramientas que nos trae GitHub, pero si no, pues, pues nos vamos a poder integrar con, con otras herramientas tipo Teams que para, pues para gestionar directamente los proyectos desde, desde Teams y poder interactuar con, con, con GitHub y gestionar desde ahí incluso eh, pull request o cualquier cosa que, que, se, esté, que se esté generando en el, en el repositorio. Y por último, pues el despliegue eh, a lo que ya sería la plataforma Azure, garantizando pues, toda la parte de seguridad y gobierno. Y, y ahí bueno, pues eh, nos hablan un poco de toda la parte de, de, de, de los gastos que se, que se generan en seguridad y esto es muy importante. Antes lo mencionaba, lo mencionaba Juanjo con, con todo lo que son las características avanzadas de, de GitHub en términos de seguridad nos garantiza poder mitigar las vulnerabilidades desde el origen, es decir, desde el código, antes de que tengamos una vulnerabilidad en producción. Y esto realmente a nivel empresa se traduce en auténticos ahorros de millones eh, si somos capaces de mitigar una vulnerabilidad mucho antes de que, de que la tengamos que mitigar en, en un entorno productivo. Eh, por último, por enseñaros una foto del ecosistema, de cómo queda todo una vez que, que unificamos ese Visual Studio con Azure y con todas las nuevas piezas de, de GitHub, ahora sí que Juanjo, me pasas a la, a la última slide. Aquí sí que vemos un poco en un resumen rápido y luego con nuestros compañeros vais a ver algunas de estas piezas en, en detalle. Os comentaba Luis que, que, que bueno veremos también partes como, como GitHub Actions y, y, y pasará todo a un formato más, más hands-on. Ahora nos, nos vamos a ir los de la PPT. Eh, pero aquí vemos un poco cómo todas esas piezas de, del mundo de Vox las vamos completando ¿no? con, con, la, con la suite de GitHub y con algunos elementos adicionales como Visual Studio y, y Azure a lo que es a la hora de, de desplegar nuestras aplicaciones. Por un lado, en el mundo de, de lo que es la planificación de los, de los proyectos, GitHub cuenta con, con una serie de, de herramientas que se llaman ISUS, Projects y Discussions. Básicamente... Eh, Github Discussions es, está muy bien, eh, es como tener un Stack Overflow dentro de tu repositorio de código y esto que me permite pues que todos mis equipos de, de desarrollo van a poder tener un hilo de preguntas y respuestas dentro de un repositorio donde podremos marcar cuál es la respuesta eh, adecuada a las preguntas y esto lo que hace es que sea mucho más fácil el onboarding a un nuevo proyecto ¿no? cuando estás desarrollando y te sacan de un proyecto y te meten en otro nuevo y, y tienes que tienes que ver ahí qué se ha estado trabajando, seguro que te entran dudas eh, con a tener ahí pues, un, un stack overflow dentro de tu de tu propio proyecto para, para lanzar ese hilo de preguntas-respuestas y encontrar ahí toda la información. Entonces, se crea una librería de conocimiento muy interesante. Después, con Issues y Projects, digamos que vamos a, a hacer un poco lo que sería la, una metodología es creo, muy básica para gestionar nuestro nuestro proyecto. ¿no? Tendremos un Kanban board con, con projects donde podremos ir moviendo ahí los diferentes eh, issues work items y, y trabajar con ellos. Es verdad que a, a, a muchos efectos eh, las plataformas de planificación de, de GitHub en determinados escenarios pueden quedarse cortas. Por eso vemos ahí que hay una integración entre GitHub y Azure Boards. Para los que hayáis trabajado con, con Azure Boards es la herramienta de, de la suite de Azure DevOps que que permite gestionar y planificar eh, vuestros proyectos de, de desarrollo. Y ahí vamos a tener templates de metodologías Agile, eh, vamos a poder tener un template de Scrum out of the box con todos los elementos de, de, de features, epics y todo lo que necesitamos para para trabajar ya directamente en base a esa metodología y ahí sí que es verdad que tenemos digamos un backlog más avanzado con el que vamos a poder gestionar y trackear todo nuestro proyecto. ¿Que queremos llegar a, a esos niveles avanzados de, de planificación? Pues podemos directamente trabajar con, con Azure Wars y con GitHub a nivel de, de repositorio y de CI, CD y de, y de vamos, todo lo que sería todas las fases menos la parte de la planificación que la llevaremos desde, desde Azure Wars. Pues no va a haber ningún problema para hacer eso. Que no requerimos ese nivel avanzado de, de planificación y lo podemos mantener con ISUS, Projects y, y Discussions de GitHub, pues perfecto, no, no nos hará falta salirnos de, de la suite de, de GitHub para, para trabajar en, tu, en todo nuestro proyecto. Después pasaríamos a la parte de lo que es el puro desarrollo. Y aquí hay una pieza que conocéis todos, aunque luego la vamos a ver con nuestros compañeros de AppLane, que es GitHub Repos, el, el puro repositorio de código de de GitHub con el que más de unos habréis peleado, os habréis metido, habréis hecho forks de otros proyectos, habréis trabajado en él y ahí seguramente pues, os habréis fijado que, que la manera de trabajar dentro de, de, de, de GitHub en ese ecosistema abierto es que nos vamos navegando por los diferentes proyectos, vamos haciendo forks, vamos, es un poco la, la, la metodología en el mundo source. Y lo que quiere y lo que pretende GitHub cuando nos hablaba Juanjo de Inner Sourcing es precisamente aplicar esas prácticas dentro de las empresas, es decir, romper los silos departamentales en los que un departamento no se ve con el otro y los desarrolladores no saben ni quiénes son unos ni quiénes son los otros no han trabajado nunca juntos, romper todo eso y crear comunidades internas dentro de las compañías que tiene todo el sentido, es decir, que tengamos nuestro propio GitHub open source pero privado dentro de nuestra compañía y podamos retroalimentarnos y coger sinergias de otros proyectos, tener templates sobre los que arrancar poder fichar un nuevo desarrollador y que su onboarding sea 100 veces más sencillo porque es capaz de acceder a todos los proyectos que ya se han creado en la compañía, poder reutilizar código, poder tener acceso a lo que están haciendo mis compañeros. Es un poco la, la filosofía del, de, del inner sourcing, es aplicar todas esas buenas prácticas que, que vemos habitualmente en el mundo open source, en, en, en la comunidad de GitHub, cuando estamos trabajando en proyectos personales, poder llevar todo eso a la empresa, es lo que pretende GitHub, ¿vale? Después vemos ahí pues, la integración con, con Visual Studio. Esto, evidentemente, vamos a poder trabajar directamente con, con nuestro ID de Visual Studio, gestionar las pull requests directamente desde ahí. Incluso vamos a poder hacer despliegues azules directamente desde Visual Studio, hacer desde ahí el testing y el de Ugin. Bueno, pues que habéis trabajado con la herramienta, seguro que, que conocéis muy bien que tiene una cantidad de extensiones brutal y nos permite trabajar todo con, con, con esa herramienta. Evidentemente, si trabajamos con otro ID, si trabajamos con... Con, con IDs de, de Intel J o Eclipse o, o, o cualquier cosa, pues vamos a tener también una integración con GitHub sin, sin problemas. Um, hablaba ahí un poco de los starter templates, eh, eso es que básicamente en GitHub tenemos mm, miles de, de templates de diferentes lenguajes de desarrollo y tecnologías que podemos, si buscas directamente en GitHub, starter template te aparecen. Que podemos utilizar para nuestra compañía para reaprovechar eh, pues, templates de arranque pues, para proyectos de elemento de React con Node. Pues seguro que tenemos ahí un startup template que mis equipos de desarrollo pueden usar y pueden además perfilar para que sea nuestro template siempre que queramos hacer un proyecto de esta tecnología. Pues, ese tipo de, de cosas vamos a poder hacer con, lo, con los repositorios de GitHub de una manera muy sencilla. Eh, tenemos ahí Codespaces que os comentaba antes para poder desarrollar directamente desde nuestro navegador web. Estamos trabajando en nuestro repositorio de GitHub. Me abro un, un code space, lo que me salta directamente es un Visual Studio en el navegador con todo lo que necesitas, es exactamente igual que Visual Studio Code en, en formato desktop, y me voy a poder instalar todas las extensiones que me hagan falta, etcétera, e incluso poder hacer debugging dentro de, de ese propio navegador. ¿vale? El día te va a crear ahí un localhost y te redirige a un a un puerto y a una, y a una IP externa, y ahí puedes hacer el, el debugging de, de lo que quieras. Ahora es que es una, es una herramienta muy potente, se llama Github Code Spaces porque está migrando de Visual Studio Code Spaces, eh, y ahora en Github Code Spaces está en beta, pero si os metéis podéis pedir acceso pedir en, en, en beta, ¿vale? Tardará todavía un tiempo en salir en, en GA. Después tenemos la parte de las, de las características de, de seguridad, que algunas de ellas pertenecen a esa suite de seguridad avanzada que mencionaba, que mencionaba Juanjo, concretamente todo lo que es la parte de code scanning, ¿vale? De, de analítica de, del código, de analítica de vulnerabilidad. Pues tenemos otras herramientas como Dependabot, que es muy, muy importante. Trabajamos y estamos vendiendo la filosofía de trabajar con proyectos open source, con librerías externas, etcétera Esto está muy bien y dentro de nuestra compañía está muy bien que utilicemos estas librerías, pero tenemos que garantizar la seguridad siempre que utilizas una librería externa una dependencia externa pues dependa o lo que va a hacer es analizarnos esos componentes externos de manera que si detecta algún tipo de vulnerabilidad nos genera una pull request automática que nosotros podemos aprobar eh, directamente y va a hacer el fix adecuado eh, que puede ser un update de versión de una librería o, o lo que corresponda ¿Vale? y después tendremos todo lo que es la parte de code y secret scanning, que es yo ya he analizado mis dependencias tengo garantizado que lo externo es seguro pero ahora tengo que garantizar que lo que yo estoy desarrollando cumple con las mejores prácticas de seguridad y que, y que es adecuado. ¿no? Y que además no me estoy dejando ningún secret, ningún token en texto plano a lo largo de mi repositorio, etc. Pues con Code and Secret Scanning vamos a poder hacer esas garantías de, de seguridad. Y aquí es donde iba el punto anterior. Cuando garantizamos la seguridad desde el origen del código, estamos mitigando antes de llegar más lejos, que es donde cuesta más dinero arreglar las cosas. Vale. Y por último, ahí veis otra patita más que es Azure DevTech que es una herramienta de Azure que nos permite crear entornos de desarrollo ágiles que podemos controlar y gobernar de una manera más sencilla, gestionar costes, etcétera Son entornos de desarrollo que yo le doy a mis desarrolladores. Les digo qué máquinas pueden crear y cuáles no y me genera un entorno súper rápido de, de desarrollo que puedo, que puedo ligar a GitHub para que, oye, pues yo cuando quiero probar algo lo despliego en este entorno. Tengo controlado los costes, tengo gobernado qué máquinas se pueden crear ahí, eh, qué aplicaciones puedo lanzar ahí. Es un, es un recurso de Azure muy útil eh, para, para crear entornos de desarrollo. Una vez que ya tenemos desarrollado este episodio, hemos hecho uso de todas estas herramientas que veíamos, pues llega a lo que es la fase de, de delivery, de... De despliegue de la aplicación en alguna parte ¿no? y aquí Github ha creado y esto es uno de los elementos más importantes nuevos en la, en la plataforma lo que comentaba antes juanjo GitHub Actions, vale para toda la, toda la parte de interacción continua y despliegue continuo las actions son unos son unos jobs dentro de un workflow vale que, está, que es un fichero en formato YAML que vamos a poder ir encadenando ahí las diferentes tareas que tenemos que hacer para, para hacer el, la compilación y el despliegue de, de nuestro aplicativo lo bueno de It Half Actions es que tiene un super marketplace con un montón de acciones hechas. Es decir, si yo quiero desplegar una aplicación en un servicio gestionado de Azure o en, o en un servicio de Kubernetes en Azure o en un servicio en, en Google Cloud Platform o en AWS, me da igual, eh, voy a tener todas esas acciones, todos esos workflows prediseñados vale, para que únicamente yo los tenga que parametrizar y ya está. No voy a tener que picármelo yo, sino que voy a poder trabajar con, con todas esas tareas ya construidas y además lo bueno que tiene el marketplace de github es que cada proveedor hace las suyas es decir no está microsoft o github haciendo acciones por detrás más que las que a microsoft las que les corresponden pero google se crea las suyas eh, jenkins se crea las suyas um, AWS se crea las suyas y así el marketplace está siempre actualizado con, con todas las acciones que, que nos hacen falta entonces es muy fácil crear un un pipeline de despliegue de nuestra aplicación sea la tecnología que sea y queramos desplegar donde queramos desplegar y es algo súper sencillo vamos a ir a golpe de añadir actions y parametrizarlas. y con eso crearemos nuestros nuestros workflows vale después vemos ahí que nos vamos a poder integrar también con Azure Pipelines de, de, de Azure DevOps o eh, con, con lo que es ARM ¿vale? con, con los templates propios de Azure para, bueno, pues para poder hacer esos, esos despliegues de infraestructura dentro de dentro de Azure y por último y ya con esto cierro y damos paso a nuestros compañeros de Plane que os van a explicar muchas de estas cosas que estamos viendo aquí un poco a grosso modo y en piezas. Es simplemente porque tengáis una visión de todo lo que contempla GitHub Enterprise, pero eh, ahora nuestros compañeros de playing, pues lo harán también todo un poco más en un formato más Hanson y, y lo veréis más en detalle algunas de estas, de estas piezas. Por último, para completar toda esta fase, pues tendríamos todo lo que es la mejora continua, no? toda la parte de operaciones. Es decir, una vez que yo ya he desplegado, pues tengo que garantizar por un lado la, la seguridad. Ahí tendréis varias piezas de, de Azure que en el caso de desplegar en Azure os van a hacer ese, esa garantía de, de seguridad con Security Center o con un SIEM como Sentinel o con Azure Monitor para monitorizar mi, mi aplicación, poder ver ahí cómo está funcionando mi aplicación y si tengo que corregir algún bug o si tengo que hacer alguna mejora, pues poder realimentar el ciclo otra vez a, a la parte de planificación. En lo que es la parte de, de autenticación con GitHub, vais a poder integrarlo con, con, con Azure Active Directory. Y, y por último, más a nivel de operativa del propio desarrollo, tenemos lo que es GitHub Insights, que lo que nos permite es analizar a nuestros equipos de desarrollo. ¿vale? Ahí vamos a tener una serie de insights de, de cómo se está trabajando con, con los repositorios eh, dentro de... De, de, nuestro, de nuestros equipos donde vamos a poder obtener sites un poco más avanzados que los típicos de cuántos commits se han hecho sino más orientados incluso al lenguaje que se está utilizando a cómo se desarrolla entonces nos va a permitir beber un poco de información de, del trabajo diario de nuestros desarrolladores para pues, ofrecer una serie de mejoras o una serie de, de, de nuevas operativas dentro de, dentro de la metodología de, de trabajo y con esto tenéis una foto en piezas de, de, lo, que, de lo que es eh, DevOps con GitHub, Azure y Visual Studio. Pero bueno, lo que quería daros como mensaje es que GitHub ha crecido un montón como plataforma con todas estas piezas adicionales. Que si lo recordabais como el clásico eh, repositorio que ya per se era hiperpotente, pues ahora lo es muchísimo más con todas estas herramientas que nos permiten hacer de verdad ya eh, trabajar con, con metodologías DevOps eh, muy avanzadas. ¿Eh? Así que, bueno, por mi lado, ya está. Creo que ahora cambiamos de, de presentación, así que muchas gracias. Sí, y le doy sí. paso a mis compañeros. Pues nada, muchas gracias, Nacho. Gracias. Muchas gracias, Juanjo. Uy, me, ¿alguno tenéis? Ahora está. Pues sí, bueno, como decíamos al principio, hoy vamos a ver muchas de estas cosas que nos han estado contando un poco más Hanson. Lógicamente, es un evento cortito de tres horas. No da tiempo a meter todo. De hecho, pues bueno, la parte de seguridad nos la dejamos un poco fuera, pero así tenemos excusa. Para hacer otro evento más adelante, de acuerdo. Y sí que es cierto que nosotros hoy todo lo que vais a ver lo estamos haciendo directamente con nuestros repositorios de github.com para que también pues bueno luego lo podáis experimentar, lo podáis bajar. Pero claro, si nosotros nos fuésemos, por ejemplo, a un GitHub Enterprise, pues todo lo que vamos a ver con GitHub Actions lo podríamos hacer, lógicamente, igual, pero con toda la seguridad añadida de GitHub Enterprise y, sobre todo, con algo también muy importante que comentaba Juanjo. Oye, nosotros ahora mismo, pues con las pruebas mismamente, esos minutos gratis que tenemos con GitHub.com básico nos podríamos quedar cortos. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer? O irnos a Team, o irnos a un GitHub Enterprise para poder tener más minutos de compilación, para poder hacer los despliegues, para poder hacer todo esto también vamos a ver toda la parte de repositorios no vamos ahora con Luis Ruiz Pavón no vamos a ver la parte de seguridad pero que sepáis que es algo que a medida que vayamos creciendo cuando como decía Juanjo pues podemos ir agregando o irnos a la parte más de Teams o irnos a la parte más de Interface para tener esas funcionalidades añadidas así que sin más os dejo aquí con el gran Luis Ruiz Pavón que nos va a contar aunque probablemente muchos de vosotros si hay alguien que no haya oído hablar ya de Git o de GitHub me parece que antes también tiene que estudiar unas cuantas cosas pero Luis Luis Pavón nos va a dar una introducción muy buena de cómo empezar a trabajar con GitHub Repos en nuestros equipos, así que sin más Luis, te cedo la palabra.